Soy no, no y hoy voy a haceros un Draw My Life. Draw My Life. Mi vida no es como en las películas. Dicen que... Bueno, os explicaré la verdad. Yo nací, pero esto no me se me da muy bien dibujar. Yo nací... Y entonces mis padres se diversificaron. Se fueron cada uno por su banda Papá Y mamá Luego yo Fui al orfanato Y como no me gustaba estar allí Me escapaba por las vallas Saltaba Fuop saltaba y entonces me escapaba un día me clavé un hierro de la de la valla y cogí el teta. no cogí el tétano pasaron los años y el, y el tétano me hizo evolucionar, modificó mi ADN. El virus del tétano al no ser curado ni nada, y ya me tenéis a mí a los 5 años, aún no tengo ni los poderes, pero al llegar a la adolescencia, a los 13, Intentando robar un bolso. Me atracaron. Bueno, yo intentaba atracar un bolso. Me atracaron a mí para quitar el bolso que había robado. Y sacaron las navajas. Yo les di un puñetazo. En la barriga. Entonces me salieron las garras por primera vez. Así que, bueno. Luego, más tarde, entré en el Instituto X, el Instituto Mutante, el Instituto Xavier. Como alumno para control poder controlar mis poderes. Luego me fui... hice amigo del ex Luthor ah no, este no de Magneto y él me abrazaba y yo no podía despegarme porque él es de hierro y yo soy de hierro y él es imán luego yo estaba bueno, al final me pude escapar y volví a la Academia X como profesor profesor y luego, después de enseñar a los niños, bailé, incluso, bailé, bueno, y, y aprendí, a, aprendí a bailar el Gundam Style. Mira, la foto. Y bueno, esto es mi drama y Life. Lo de Japón, yo no he ido a Japón ni nada. Me gustaría ir, eso sí, pero... Lo, lo que cuentan las películas, y los animes, y etcétera, y los, los cómics, todo es mentira. Esta es mi verdadera vida. Adiós. Bueno, y eso ha sido todo mi drama en life. Os explicaré cómo me afeito. Pues, utilizo las garras así. Bueno, ahora no, porque no las afilo. Y sabéis que mis garras son retráctiles, como cuando quiero... Las saco y las, las escondo como las pezuñas de los gatos, ¿vale? Pero, bueno, me afeito sí, pero no quiero afeitarme porque me gusta la barba y eso. Así que, ahora sí, adiós.